Tiene un sol. Estos pantalones no están aprobados. Y podría ir perfectamente a, no sé, anime Japan Style, me gusta. Es que claro, pues los lentes de sol obviamente siempre son cool porque te tapan la mitad de la cara, pero eh, bueno. La idea es como igual de tener vida social y volver la cara de la gente. Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy vamos a ir a comer comida peruana y voy a ir a encontrarme con la Clau y la Nalu pero antes voy a hacer un pequeño video de un unboxing de cosas que tengo, eh, que me llegaron de YesStyle eh, pueden usar mi cupón de descuento para cualquier compra que ustedes hagan es CHIPO123, así bien simple, se acuerdan del idiota ese que hace video CHIPO123, fin, listo, ahí está el cupón úselo y tengan un descuento también abajo les voy a poner los links de todos los artículos que ya están mandó este video está para traicionado por 10 así que muchas gracias, como ya saben la ropa de hombres sí la pueden usar las mujeres y la ropa de mujeres también la pueden usar los hombres así que normalicemos eso por favor así que ya saben los artículos, los voy a dejar acá abajo en la descripción, pueden usar el código de descuento, chimpo123 y eso, así que eso, veamos el video el primer producto que les voy a mostrar son estos pantalones azules que los combiné con esta polera. que la voy a mostrar aquí eh, más detalladamente, este el estampado de la polera. el eh, lateral de los pantalones realmente es muy como suave, pero no saldría con esto. Así como si quisiera ir a algo como más. Lo veo más como para estar en la casa. Me veo pijama, así. En la tela en realidad no me termina de gustar mucho. Tiene un sol. Tiene un sol. Estos pantalones no están aprobados y no me gustan Así que lo estoy siendo súper sincero. A continuación les voy a mostrar el segundo producto que eh, quise incluir como este pedido. Es una camisa negra. Es una camisa negra que tiene una luna. ¡Tiene una luna! Y a mí me encanta Sailor Moon. Entonces es como. Y cosas así. Entonces eh, es una camisa negra que es muy gruesa. La eh, combiné con esta. Eh, polera de cookie que yo tenía le agregué este gorro todos los links, como les dije, los voy a ir dejando en la descripción acá abajo este gorro eh, son como unos gorros que son cerrados aquí lo voy a mostrar si se fijan aquí eh, no tiene, no, o sea, es como un gorro así ¿cachai? entonces como que eh, no sé el nombre teórico de esto, pero eh, se pone como aquí, así tutun tutun tutun. La camisa también se podría usar abierta, así como simplemente ir así, tampoco siento que se vea mal. También dejando como la polera, o sea, la camisa dentro del pantalón, tampoco se vería mal. Creo que está como bien fiola y eh, esto si lo combinara con alguno de mis bolsos, podría ponerme como este bolso, aquí es como tutun. Y podría ir perfectamente a, no sé, a comprar o a algo así. Abrochada tampoco se ve tan mal. Eh, pero lo único que sé es que me encanta que tenga la luna, así como muy senormón, así como call me a villains so or what. Qué canción más buena esa yo mío. Ya. Yeah. Y eh, sí, la camisa totalmente aprobada porque ya cabro aquí apoyando el color. Uh, y esta es la polera que me pedí Me gusta mucho el estampado porque es como muy anime Japan style, me gusta Aunque obviamente el dibujo es un poco bizarro Y unas manos saliendo del de computador me, me recuerda mucho el dibujo de Akira Que es un anime muy antiguo Que daban cuando yo era chico Me acuerdo 2, 3, 4, siendo patético para más de 200.000 personas. Gracias. Finalmente, este es el último outfit. Eh, esto es básicamente el mismo gorro, este redondo que les mostré al principio. Lo voy a mostrar mejor aquí en la cámara para que lo puedan ver. Este es el gorro, como pueden ver. Es un gorro circular. Esta polera también la encargué por G-Style. Um, dice algo en inglés que dice como place y eh, no sé cómo busca significado y no tiene significado supongo que debe ser como alguna como eh, no sé imitación o algo como así de alguna otra marca pero lo que me encanta de esta bolera es esto que realmente me mató que dije oh my god qué lindo que es esto miren Ay, qué bonito me encanta me encanta toda esta onda así como muy Sakureska, yo sé que también hay flores de cerezo acá en Corea que me, se me perdone la vida, pero yo eh, obviamente crecí eh, viendo Sakura Card Captor y es como que, eh, de hecho me gusta tanto Sakura Captor que miren por favor tengo eh, el manga de Sakura y es como que loco y es pedazo de manga, o sea, es muy, muy loco esta polera es como que me da vida en realidad, entonces como que ahí está la polera la uso como esto arriba como que me tape las pompis y aquí lo uso como Um, adentro porque no sé en realidad me siento como me acostumbré cuando chico no me gustaba ahora me gusta que me entiendan lo combinaré con algún accesorio quizás aunque mira si me pongo cadena las cadenas ni siquiera se van a ver bien pero quizás ponerme una cadena así como muy a lo loco así como un pequeño accesorio es que claro pues los lentes de sol obviamente siempre son culpo cool que se tapan la mitad de la cara porque eh, bueno, la idea es como igual tener vida social y venir a la cara a la gente ahí como poniendo el ángulo, es como Caché que yo he ido a sesiones, le, le cuento viste yo he ido a sesiones de foto acá en Seúl que me han hecho como para webinsons y, y ustedes se cajan de la risa, lo que tienen que hacer así como estar en una pose así como que y nos digo tengo... no sé cuánto duró esta parte de la intro pero bueno ya está terminando así voy a estar vestido y así me van a ver durante todo el resto del vlog eh, nos vamos a ir a Hongdae, yo creo, a comer comida coreana Así que acompáñenme ahora a eso eh, Mr. Namjoon, Mr. Jungkook, Mr. Jungkook ahí Y todos los Mr. BTS que están aquí en este fondo No, no sé si se fijan, pero estas son como las fotos del fanzine Que fui cuando conocí a BTS Y les debo el room tour para que vean también mi pieza, mi repisa, Ahí tengo algunas cositas nuevas, otras que no Así que eso, nos vamos al blog Seguimos con el blog Ya, estoy acá, me encontré primero con Nalu porque la Clau viene un poquito atrasada y nos está esperando ahora a la esquina y nos vinimos a un pisibán porque Nalu tenía que hacer un trámite Y ella viene bajando allá pero toda así como tun tun tun la cenicienta Sí eh, Obviamente yo no soy tu príncipe, no, no soy merecedor de tu gran corazón No um, ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, ¿Abrir la puerta? Y... Eh, ¿Dónde está la Clau? ¿Salía 8? No, no, no, no. ¿Le dijiste salía 9? Según yo sí. ¿Segura? ¡Hola! Pasa, está? Negro, blanco, blanco es amarillo La mascarilla. Ah. Sí, ya <risa> <risa> yeah. eh, Vamos a ir a comer Hola Oye, me puse esto rojo aquí Pero eh, Creo que se me ve súper mal ¡Sí! Acá tenemos ¿Eh? nuestra comida para, para nuestro... y Es como eh, diente de dragón, no sé cómo lo llamar en otros países, pero esto es diente de dragón con una carne... Como churrasco Claro En todo caso, como churrasco Y aquí había sopa Aquí hay Ahí aún hay sopa la sopa de cumpleaños ¿o no? Sí, exactamente U Y aquí hay arroz, la sopa de cumpleaños Y ahí la Nalu nos trajo... Muchas gracias, ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia eso en coreano? Adelantar eh, Gracias Yo lo hablo como un inglés. Y a mí no me trajiste... Ah, mira, ya para hablar mal, el primero. Para hablar mal, empezando a hablar mal, el primero. primero. Sí, pero Con el auspicio de esto. Y aquí tenemos una luz. Y esto que saca luego, por favor. Ahora vamos a cruzar la calle porque vamos a ir hacia el sector sur, bueno, norte, no sé qué, whatever. Y, y si se fijaron, eh. Ya, eh, bueno, eso. Eh, eh, crucemos. Eh, ¿Qué más puedo decir? Puta nada. Eh, que. Eso. ¿De mi qué? Jimmy? <risa> Le dicen al Cookie Jimmy, no sé si está, está. Oye, es que. Me muchas risa me dicen así como, eh, no nos estamos burlando de tu Jimmy. Según ella, el cookie se llama Jimmy, pero bueno. Tampoco les pido mucho porque no cacha nada, no cachan nada, vida, wey. Oye, en realidad los ojos me quedaron horribles, wey. Si sí, yo insisto, yo no debería... Eh, es que lo que pasa es que vi a la clavo haciéndose una wey en los ojos, entonces yo dije, yo también quiero, pero... Voy a grabar el cierre del video al toque porque eh, después se me olvida. Así que eso, muchas gracias por haber visto este video. Eh, recuerde suscribirse acá abajo en el botoncito rojo. Si quieres ser miembro del canal y acceder a estas llamadas de Zoom que hacemos todas las semanas con los miembros del canal. También son bienvenidos. Si no puede hacerlo, no importa. No pasa nada. También le agradecería mucho si le puede dar un me gusta y comenta acá abajo qué le pareció como todo este vlog super random, etc. Y eso, eh, nos vemos para la próxima. Bye bye.